Ximena, que sí. estamos preparando el vivo que vamos a hacer ahora. Uh -huh. Y entonces tu inquietud cuál es un poco. Esto si algo los alemanes no te preocupes que grabamos. ¿eh? O sea que no, tú habla con tranquilidad. Estás aquí con un amigo y ya está. Ay, ya, la sí. inquietud, o la inquietud que tenías aquel día. ¿Cómo era más o menos? Ay, ya, aquel ¿sabes? día tenía la inquietud de cómo hacer porque mi visa se va a acabar justo en una semana. Que ya y... ahora es en mayo, ¿no? Cuando se acaba. Sí, el primer día, exactamente el primer día de mayo. Hmm. Y después de ello eh, me tocaba hacer prácticas extracurriculares de parte de la universidad para poder trabajar porque no tengo visa de trabajo. Claro. Digital. Y tú has venido con la de estudiante. Estudiante. Uh -huh. Pero con la estudiante de máster. Sí. No con la de la nueva modificación, ¿no? No. Esto es que en un año llevas. Has dicho que un año, ¿no? Llevas, sí. Claro. Esto fue antes. Pues la modificación salió en agosto, mediados de agosto. Sí, correcto, la modificación fue en 2028 sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora con la modificación, antes la mejor manera era la tuya Te venías con un máster Claro, no todo el mundo tenía a lo mejor la capacidad Para hacer sí. un máster, pero venías con un máster Lo culminabas, como tú acabas de hacer Enhorabuena, por cierto Esto sí, ¿No? ayer, lo había, terminar, hay, ayer lo terminado. terminaba Ayer terminado, enhorabuena Total, que entonces luego te dan Digamos, un año Bien para prácticas O bien para búsqueda de es... empleo, ojo, uh -huh. una u otra, no es que vayas forzada aparte, pues tú elegir, oye, pues vale, ya lo he culminado, aquí está la culminación, ahora quiero, qu quiero mi año para hacer prácticas uh -huh. o quiero mi año para buscar empleo. Y esto es todo por la ley de emprendedores que es por la que tú has venido. ¿Qué ha venido a hacer? Ahora seguimos con... Uh -huh. ¿Qué ha qué vino la modificación a hacer? Pues la modificación lo que hizo... Es que ahora cualquiera que haya venido a estudiar con máster como tú o con una ESA, lo más básico, o con una FP o con lo que sea, cualquiera que haya venido a estudiar con visa de estudios, cuando culmina, como has hecho tú, con esta modificación ya puede directamente modificar a residencia y trabajo. Ojo, no a hacer prácticas, no a buscar trabajo, sino directamente a residencia y trabajo. Pero eso no te pilla a ti, pero a alguno le ha pasado. Porque como lo habéis pedido antes, estáis por la antigua. Sí, me parece que un momento en el último vídeo que... Pero, exacto que eso tiene matiz. ¿sí? Habla tú ahora y lo... Porque sí. tiene matiz, porque ahora ya sí ha pasado, ahora ya sí está en vivo la modificación. Sí, justo me lo que me dijeron fue de que para modificar mi visa, hacer la modificación de estudios a trabajo, búsqueda de trabajo, lo que debía hacer era tener el certificado de... Eh, Aprovechamiento de estudio. Eso siempre. exacto Y con oh, eso... La, la intente, culminación. Claro, la culminación mira, postular, a... digamos, de alguna manera a este cambio. Claro. Porque lo peor que podría es... pasar es que... Lo peor no, es el no, que ya lo tengo. Pero es que yo pienso que sí. Mira, tienes como tres opciones en tu posición. Uh -huh. Las dos antiguas, que es irte a prácticas o irte a búsqueda de empleo, que para ambos te dan un año, pero no quiere decir que te tengas que pasar un año buscando empleo, haciendo prácticas. La de, empleo, la de búsqueda de empleo es que te, te a lo mejor en un mes lo encuentras uh -huh. y ya modificas. Uh -huh. O irte lo que acabas de decir. Tú directamente con la nueva modificación, Joder, ¡qué lío de nombres! Uh -huh. Entonces, pero es así, <risa> <risa> Directamente a residencia y empleo. Uh -huh. Que yo es la que optaría. A ver, al final todo es para trabajar. Porque al final acaba todo en trabajo. Y eso no pero, depende mucho de que el máster sea oficial o no. Eh, con la modificación Si te han aprobado la visa Con ese estudio Te vale Antes sí Antes si el máster no era oficial eso también, La de práctica la... Claro hay no, no, que es me han dicho Muy buena la pregunta Pero es que a veces muchos no te dicen la verdad Hoy día Ana Fechete, gracias a Dios En el grupo Los 30.000 Prilines lo decía, es que han salido más, más gurús por ahí. A cualquiera es un experto en extranjería, pero claro, muchos están desinformando. Creo pero, que Pero ah, sí. formula sí me tu pregunta porque aquí. Es que inteligencia le, colectiva. Lo he visto en todos los canales. tanto en te Tito, han dicho ahí? Que en, ya te en lo escuchado sin decir, nombres, no? sin decir nombres, Sin decir nombres, Sí, que me han dicho de que. O he escuchado en algunos sí. de los casos que la, eh, para acceder a esto debía ser únicamente por un máster oficial. Pero Entonces... se, han, se han callado esto. Uh -huh que el 15 de agosto del 2022 ya ha pasado. Por eso es que yo, yo no sabía cómo hacer la renovación de mi... O la porque el tuyo no la era oficial, ¿no? Para que no, quede claro. Para que quede claro el mío no era oficial. El, o sea, tenían más oficiales, sí. pero en el que yo me presentaba... Pero en el que tú eras no era oficial. Pero, no bueno, oficial. pero está bien, o sea, vamos a situarnos porque está muy buena la pregunta. Uh -huh efectivamente la búsqueda de prácticas o la búsqueda esta de trabajo uh -huh. vía máster por el antiguo sistema que sigue vigente que es la ley de emprendedores vale ahí te puedo admitir que tiene que ser oficial uh -huh. pero es que llega agosto del año pasado hacen la modificación lo otro sigue uh -huh. otro no lo quita pero te meten esto que es mejor aquí ya no te piden que sea oficial ni siquiera te piden que sea máster puede ser máster puede ser oficial o no oficial puede ser FP y te vas directamente a una modificación y residencia por empleo, lo, lo que te piden aquí, que puede ser por cuenta propia o ajena. Entonces, si es por cuenta ajena, que es lo tuyo, ¿no? Que es lo que te han ofrecido un vale. trabajo ya. Sí. Pues, bueno, yo voto por esto, porque si es cierto que una vez, si tú vamos a suponer que el tuyo fuera oficial y que te vas para búsqueda de tráfico, si optas por aquí, ya no te puedes volver para acá. Pero ahora sí puedes decidir. Correcto, justo pues estoy a una semana bueno, de tomar la decisión y orientarme un poquito más, sí. porque como le decía, había escuchado tantas versiones que la verdad pero, es que... Claro, te lían con... un poco, pero sí. te lo digo con conocimiento, vale. Ximena, ¿eh? Sí, ¿Qué no? te dijimos nosotros en Telegram en los 30.000 cuando hiciste el Zoom? Que el que no haya visto el vídeo luego se lo pongo aquí arriba, con una tarjetita. Sí, sí. ¿Tu inquietud cuando aquello era esto o, o, era, o varía algo? Porque me acuerdo que te estuvimos investigando bastante. Sí, sí, sí, era principalmente esto, y además de eso, bueno, tenía otra duda que era si es que las personas que vinieron con un acompañante estudiante, su situación. Eh, su ¿Qué situación pasa legal, con ellos? Claro, ¿no? ¿qué sucede con ellos? Pues mira, claro. ya me ha pasado también, y varios amigos también me han estado como que consultando. Pues yo te, lo, te lo digo rápido: en lo de prácticas y buscar empleo, no lo sé, no seguro, sé, pero es que me voy a lo práctico: en residencia y empleo directo, sí. Porque conozco el caso y te digo nombre y apellidos, Claudia Moreno, uh -huh. su marido, vino con su visa de estudios, la trajo a ella y a sus hijos de acompañantes, aquí lo digo públicamente, ella lo dijo en los vídeos, lo estoy repitiendo, y ellos han modificado, ha modificado al marido a residencia y trabajo Correcto. y a ellos les reagrupan, con la diferencia que están ya aquí, como tu mamá. Uh -huh. Claro, era mi esa es la pero, gran diferencia, sí. que es la gran modificación, porque antes para reagruparlos tenían que estar en el país de origen, pero como También han venido como. Eso, sí. claro, pero eso era antes. Sí, ya. Pero sí. si te metes por la modificación, esta, los familiares y acompañantes se, se reagrupan en el momento, se reagrupan cuando te lo aprueban estando aquí. Y te aseguro que te hablo tal cual. Y aquí lo digo y luego lo investiguéis en Zoom, lo, lo discutimos en los 30.000 o en los conversatorios donde queráis. Porque es verdad que hay cada gurú. Que se lee un cachito de la vez, te hace un vídeo y luego no es así. Y es lo bueno que tiene este canal de la inteligencia colectiva. Que aquí veis, esto es un vídeo de preparación, no es más, como no Todavía no estamos en vivo. Ahora no tenemos que hacer el vivo. Sí, sí. Pues que que aquí sí, hay luces sí, taquígrafos. Si he visto, es que sí si he visto varias personas que han salido, incluso sí. cosas que ya me han indicado los. Pues tú todas las dudas que tengas de esto, dímelas sí. ahora. O sea, dinoslas, que lo vemos todo y ya, ya ves que me mojo, ¿eh? Y esto, bueno, como luego queda grabado. Pero es que te hablo tal y cual. Y es que muchos no te cuentan esto, porque les quieren vender a lo mejor el máster oficial. Imagínate a alguien nuevo que vaya a venir a vale. Interesa muchas veces callarse la última línea. ¿Cómo te vas a venir usted con una esa gratuita? O sea, eh, me estoy olvidando del estudio, porque lo que has estudiado es muy valioso, eso está claro. Pero si no, nos fijamos solo en el tema migratorio. Claro, te quieren vender el máster de 8.000 euros o el caro, caro oficial. Porque cobran por ahí sus comisiones y se callan y no te mienten, no te mienten, es verdad todo esto, pero te dicen, se callan lo último. Uh -huh. Y tú si sí estás a tiempo, Ximena, uh -huh. porque la modificación vale, pero es que ahora es cuando tú decides, tú ahora decides qué camino de los tres tomas. Bueno, si te dejaran estos tres estos dos de arriba, efectivamente al no ser oficial, ahí te lo, ahí te lo admito, pero este es el mejor. Claro. Eso fue lo que me recomendaron, que me, que me afilia a esto, digamos, a esta nueva... A la nueva... modificación, se llama. Modificación sí. a residencia y trabajo. sí No modificación para búsqueda de prácticas, no modificación para búsqueda de empleo, uh -huh. sino directamente... claro Ahora, la, la diferencia es que para la de empleo te piden ya el contrato. Por ejemplo, para la de prácticas te piden una empresa, dejándolo de oficial, a la, a la, vamos a poner lo que estaba oficial... Te pedirían a ver qué empresa, en dónde vas a hacer las prácticas. Vamos a ver el convenio. Eso te pedirían los extranjeros. Uh -huh. Para la de búsqueda de trabajo no te piden nada. Porque voy a buscar trabajo. Muy bien. Pues téngalo y cuando lo encuentre, venga aquí que modificamos. Pero es que con la, con la renovación esta nueva que salió, vas directa. Pero sí te piden el contrato. Todo el contrato lo tienes, ¿no? Te lo, te lo han ofrecido, ¿no? Sí. Porque lo has dicho, pero pues no sé si estábamos ya grabando. No, no. no. Lo que pasa es de que para poder trabajar en una empresa... Y yo le propuse que en lo que salieran los papeles favorables, digamos, como todavía tengo el convenio con la universidad, firmemos un acuerdo de prácticas en lo que se resuelve el contrato. el contrato Bueno, el contrato ese eh, es un contrato el que tenga la empresa estándar, solo con una cláusula, tú lo sabes sí, muy bien. Sí, ¿no? que dice que a partir, que regirá, a ra, partir es, de, que de que se resuelva es, es favorablemente, la modificación exacto, de la a eso. trabajo. Es una cláusula, la tienes en Telegram, la hemos puesto unas cuantas veces, porque sí. es, es simplemente una cláusula que se añade al contrato que haga la empresa. O sea, que no se tienen que asustar, que no es un contrato especial. Es una cláusula que sí, entra en vigor cuando sea favorable de tu resolución. Sí, y además de ello también averigué todos los requisitos que necesitaban de mi parte en cuanto a papeles. Uh -huh. Entonces yo, antes de que me ofrecieran el trabajo y todo ello, ya fui avanzando con porque hacer la tarea tanto de la universidad sí porque en un momento vi el último video de uno de los uh -huh. chicos que colaboró sí eh, y para hacer el contrato el ¿Cuál, cuál de ellos la... te acuerdas cuál era porque como line lo hacéis vosotros aquí está sí, Ximena sí. que es de la audiencia es, es vuestro canal yo simplemente yo... os pongo en contacto si, si me no dices no, cuál me... para recordar si recuerdas si no ha sido, como... ha sido... Por lo menos dos semanas, sí. ha sido un ¿Y de chico, qué temática era el chico? Oh. Justamente del visado para trabajo, si ah. no me equivoco. Y usted hizo además un video de un resumen de un minuto. Ah. Entonces yo me vi el de una hora y el de un no, minuto. No, el del minuto. <risa> claro, cada vez se lo pregunta digo, venga, lo resumimos en un minuto sí, para... Sí, sí, Y fue súper práctico porque estaba como que ya enlistado claro. todo lo que se necesitaba. Pero igual, bueno, desde su experiencia me vi el video porque era súper... Sí nutritivo, digamos, en cuanto claro, a información. Claro, pero es que lo que hacemos nosotros es lo bueno, que tú también lo estás haciendo ahora mismo, sí. es que como es entre todos, Correcto. nadie es que sea el gurú, es que entre todos nos vamos... Sí. sí vamos me sirvió, así, así me sirvió, a lo mejor, así avanza la humanidad, ¿no? Me sirvió mucho el video y además después de eso también en Telegram me preguntaron por interno algunas cosas que había... Justo sí. estaban pidiendo este, cuáles eran los procesos para seguir, que había gente de Perú, justo igual uh -huh. que yo cómo había hecho yo con mi experiencia y qué sé yo, y bueno, ahí les he tratado de ver lo que pude, y también a mis amigos que se animaron, porque por ahí yo les dije que estaba participando en estas claro. charlas, vieron los videos y algunos como que se estaban animando, pero querían saber todo desde el principio. Entonces, Compañeros de máster, quiere decir eso. No, no, de ¿no? Perú. De Perú, ah, sí, que están allí y se quieren venir. De Perú, sí, amigos que también de Perú, estaban pensando en lo del máster y cómo hacer. Claro. Y bueno, ya con toda la información que tenía, más la experiencia que había pasado. Que, que es, lo ver, más, ¿no? es lo máximo la experiencia. Entonces ya le pude como indicar un poquito cómo hacer y hemos quedado en conversar otro día para poder, claro. o sea, entre varios, explicarles y resolver las dudas dentro de lo que yo sabía. De claro, pues invítales hacer. también al grupo de los sí. 30 meses si quieres. Sí, que sí. Ahí es... les invité a, a Telegram, a claro. YouTube que también tenía en el canal. Y bueno, por ahí están viendo. Claro. Dice, te te viste en otro video, y yo sí, también he participado bueno, en otro. Pues ya te, a, decir que te a ver en dos más, en el previo que es este y en el... Sí. Y luego tú trajiste a tu mamá de acompañante, ¿has dicho? Correcto, ¿verdad? sí. Yo digo con mi mamá y bueno, para mí era mi compañía, apoyo y todo para poder... Hacer todo este máster y este año junto con ella, digamos, era muy necesario que esté. Y presentara. todo esto lo gestionasteis desde Perú, desde ¿no? Perú, el visado. ¿Os sí. costó mucho sacarlo de, digo, de, no. de burocracia o tal o no? No, no, no. Aparte con lo que ya me habían informado, más lo que yo ya había hecho, sí. yo le gestioné rápidamente todas las citas para eh, el examen médico, bueno, le indiqué qué debía hacer puntualmente, entonces ella estaba de viaje, regresó, Perú. El vuelo a la a la clínica a pasar sus exámenes, exámenes y, médicos y al consulado, Y al consulado, al consulado para la cita. ¿Y, Así, tú, y lo hiciste todo tú días. o contrataste de algún profesional? No, todo lo hice yo. Pues enhorabuena. Es que me sí, sirvieron mucho los ahí, videos. Ahí sí que hiciste la tarea. Me vi todos los videos. ¿Los de Preline. Sí, claro. No, tú, todos, lo que sea, ¿eh? Más Preline. Pues ha hecho ya la tarea, ¿no? Porque no todo el mundo no todo el mundo es capaz, o sea, el mérito es de que lo haces, tuyo, porque nosotros ponemos la información a la mesa, pero luego el que no, va al consulado Me, lado, se, me y yo... sirvió muchísimo, porque la experiencia, la primer, el primer video que vi fue de una chica peruana que vino por estudios eh, para idiomas. A ver si me acuerdo cuál era, ah sí, sí, es que son tantas, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí, no sé, Maribel Caspa podría Maribel? ser, Maribel, luego se especializó en camiones. Eh, es que, que, hacen sí, que, sí, avanzados. Ah, que luego se hacen PRIXLINERS avanzados Creo que sí Es que me vi el video de ella, a ver, Tú ella. no, no, porque tú como que Yo lo veo bien, tú como vas a hacer tu trabajo te han ofrecido un contrato sí. ¿no? Pero he visto muchos PRIXLINERS avanzados Que han hecho la tarea y les reconozco el mérito Claro, luego ven otros PRIXLINERS Como que les da pereza ver los vídeos Y dicen, no te preocupes, soy asesor Sí, sí, no Y, y es ya. que Maribel se especializó En camiones, no sé si es ella, era de Perú Sí. Y vino por idioma, yo creo. Creo que vino, vino Sí, vino, en realidad Bien. hizo la solicitud en, una, en el consulado y se lo negaron. Sí, y ¿no? él lo que hizo fue juntar todos sus papeles. Sí. Todo aposillado, todo certificado en su maleta con todos sus folders, Recuerdo que me comentaba eso. Y que se vino y aquí. Y, fue y donde lo presentó aquí como estancia, ¿no? Sí. Y le sirvió. Ya le, le negaron en el consulado, que bueno hay varias personas que han pasado por ese consulado. Sí, y es, que le, es que los consulados a veces. Y, y bueno, en este caso a ella le tocó la experiencia de que le dijeron que por idiomas no. Que, que, que no, no es consulado. así, es otro... Eso... Otro, es otro, es otro, y luego lo consiguió aquí. Lo mismo, Eso porque no la visa ti. y el, la estancia es lo mismo, es que la sí. visa la pido en el consulado, y la aquí. en este caso en el de Perú, de España en Perú, y la estancia es que lo pido aquí, en, eh, eh, eh, viniendo aquí en mis primeros 60 días de turista, y es que hay otra falsa esta, que dice que con idiomas no, no, perdone, sí. si el idioma es presencial, ni tiene la carga horaria presencial, claro que por idiomas sí, luego he oído también que no, que si el idioma no es el castellano, el, el, el, el catalán, el valenciano o el gallego, que no, no, tampoco, el inglés, perfectísimamente. Sí, que a una persona le dijeron que sí sí, ¿sí? Sea, he visto de si todo. no iba a aprender catalán he o visto no iba de a aprender todo. español. O lengua española o no sé Yo vengo porque me apetece y, oh, y ya está, porque ahí hay una buena academia o buen, y está, eso sí, que la academia y que el centro esté reconocido en el listado que, oficial sí. que tenéis en Telegram. Sí, que hay públicos y privados. Pero claro. Tienen que ser oficiales. Tienen que estar reconocidos, exactamente. Aunque sean privados, reconocidos. Y, el, y los públicos, más reconocidos que un público, pues ya está. Correcto. Lo es por sí. Pues nada, si quieres añadir algo en este previo, si no, pues vamos a ir ahora luego al vivo con todas las preguntas, gente, ya te he preparado, <risa> vale. que te has visto un poco en la vale, chuleta. Le vale. quiero decir algo a los prelims de... de mm, este bueno. esto, esto, lo, esto se graba y sale luego, o sea, el <risa> vivo ya. va a salir ya, o sea, cuando okay. lo vemos sale, claro, esto en bueno, unos días después. Es que ayer estuve con Marcela y como hoy estoy contigo, pues hicimos este previo y ah, pues luego lo voy a sacar, vale. si le quiere decir algo más de ellos así, bueno. o de tu experiencia en español que se vea en el vivo también, que lo sí, ponemos sí. ahora eh, Más que nada que busquen mucha información y si es que tienen alguna duda busquen fuentes no se queden con una sola opinión, bueno, en los PRIXLINE incluso en el grupo de Telegram nos pueden orientar mucho con cualquier duda que tengan porque es una comunidad muy colectiva, entonces todos los conocimientos que tengan este, personas que ya lo han pasado, personas que tienen experiencia en esto y es una ayuda, más que nada, muy eficiente. Va a haber varios puntos de vista, van a haber actualizaciones de normas incluso, pero que, bueno, cada una de ellas les va a servir. Y manténgase informado, que eso también les va a servir como experiencia, en mi caso. Y luego, si es que ustedes ya pasan por a venir acá a España, digamos, y bueno, van a poder ayudar a mucha más gente. También. Joder, me, me, te iba a decir lo mismo que acabas de decir. Es que luego te sirve para ayudar sí. a, a tus es amigos. que eso es lo que me sirvió, sí. Claro, cualquier claro. duda, incluso gente que no conocía en Pre-line me consultaba por Telegram y yo le respondía o sea, es todo bien, lo que Esa es sabía. la idea, claro, es la idea de volver un poco lo que uno ha aprendido Correcto. y yo siempre os digo, si podéis hacerlo en el, en el, en el general, no, no privadamente ayudéis a miles, sí. porque te hacen una pregunta a lo mejor, te ven en un vídeo, te hacen una pregunta en privado está muy bien, pero si le podéis mandar al general a los 30.000, hazmela allí, yo te la respondo y es que te ayudo a ti, y te ayudo a todos los, sí. los que vengan después porque se queda sí. ahí el privado sí, no. ayudas a uno, es como este vídeo. Ahora, si pues, sí. nos ayudamos a tal, pero es que luego todos los que vean también se van a retroalimentar, es la idea. Sí, bueno, en realidad hay eh, varias personas peruanas que querían saber dónde hacer las gestiones y personas de otros países que también me preguntaban. Bueno, yo les decía, en mi caso, mi entidad es esta y tienes que pasar primero por la entidad educativa o el Ministerio de Educación y luego por apostillarlo en tu país y ya luego vas a poder tener validez para acá. Pero, bueno, en lo que pueda yo pues, pues genial, Simena de verdad, que muchas gracias por hacer este previo. Prilén, muchas gracias. Luego luego aquí os pondré el vivo que vamos a hacer ahora con Ximena. Pondré aquí una tarjetita aquí arriba. Y, y nada, y Marcela también. El de Marcela también os lo pongo más adelante, ¿vale? Que nada, Prilene vamos a preparar ya el vivo y salimos. Hasta ahora. Hasta luego, Prilene Chao, chao.